Hola, buenos días, soy el sargento primero del ejército García Haldarui Por casualidades de la vida Dios puso en mi camino al hermanito José Yahuana Me he puesto las inyecciones Ahora no tengo ninguna célula cancerígena Es la segunda tomografía que ya me hacen Y no tengo células cancerígenas La situación mía en cambio es que por el problema de las quimioterapias, me quemaron los riñones y ahora estoy con insuficiencia renal haciéndome diálisis. Como podrán ver por aquí tengo el parche del catéter. ¿Sí? Tengo la sangre hipercoagulante. Y ahora vuelta estoy tomando pastillas para que no se me coagule la sangre. Bueno, eso es todo lo que puedo decirles. Y a todos les digo que sí, las inyecciones son buenas y curan. Sí curan, a mí me curó el cáncer. Ese es mi testimonio y mi fe de vida.